ni que aproveche la cena, campeón Marley, y de mucha tralla, Sarai, me cago en la leche, ya me jodería, mucha tralla, pero por la tarde que tengo un clase, por la mañana, qué cacho. Al final, eh, al final, por experiencia eh, propia, eh, mucho está en la mente, todo está en la mente, o sea, el poder de, o sea, el, el, la mente controla todo, nuestro cerebro controla todo, o sea, literal, eso es así, es para feo, qué cacho este draco, <risa> o sea, muchas veces, o sea, también yo tengo un familiar, ¿no? cercano. O sea, mi hermana pues, sufre una cosa, obviamente, por la ha sufrido ya en su tiempo. Y es eh, duro, es duro, la verdad. <ríe> Disfruta, cachón ese draco. Yo eh, le daré bien duro ahora después. O sea, me haré el tutorial. Ese Alan, ya volví, como ha ido, gachón, mi hermanote. y estoy en tratamiento de médico y psicológico y he empezado, eh, y he comenzado a sentirme mejor bastante. También es necesario la ayuda de más personas, ¿no? Aquí tenéis el Kena, juego precioso. Está precioso, está, no tengo palabras, eh. ¿Cómo hay el examen de inglés, gachón? Pero se te quiere, ¿eh? ¿qué cacho es este Draco? Seréis. Hoy es noche de Free Fire, eh. Feo, anda, eh. Sí, me eh, Draco, me insta, eh. <risa> <risa> Todo un, mole, un modelo, me encanta. Me cago en la leche. Eh, hey, aquí está. Mira, lo que vais a ver ya es ventaja, ¿vale? Pues yo lo jugué ayer porque no podía esperar. O sea, no podía esperar No empecé el directo porque no se me, no se me instaló Obviamente tardó un web y parte de otra en instalarse Porque Pit Game no es la mejor plataforma para, por supuesto, ya me entendéis Jugar a cosas ¡Ja! Ni de coña, es como Steam Es que mi cerebro no quiere hacer eh, serotonina ni dopamina La dopamina te lo prometo, Sarai Eso lo puedes llegar a encontrar en los directos, te lo juro, eh Ahora te veo un ratito en lo que es Inicio directo, papá, sin problema, coño Alan Ya me jodería, muchas gracias por supuesto, siempre Por todo lo que hacéis y que estáis aquí a diario eh, Dando lo mejor de vosotros mismos, leñe. A pesar incluso como hoy, ¿no? Un día como hoy en el cual, pues bueno, ya me entendéis. Yo también soy humano y tengo mis, mis altibajos. Y hoy había perdido tanto elo que ya iba como sobre -tipteado. O sea, por eso tardé más incluso. Aparte de que estaba instalando el juego, tardé mucho más en empezar directo por lo mismo. El LOL no, no es apto para todos los todo lo públicos, realmente. Vale, eh, el juego base. Yo creo que no se puede jugar con mando. WASD, ¿ok? Es eh, eh, para activar como el, el bastón de Gandalf que lleva la playa. Y con eso lo que hace es que vamos a ir retroiluminando todo el camino Vais a ver que este juego, bueno, eh, es precioso La verdad yo creo que a este juego le voy a echar muchas horas en directo Y, y deseo y espero, por supuesto, eh, que dure mucho, tío Tú no te preocupes, papá, pero me da cosa, leña que me vayáis así de tirteado Y no por ninguno de vosotros, ninguna de vosotros, ya me jodería O sea, es porque le he hecho tantas horas a los videojuegos competitivos Que al fin y al cabo después estás en la mierda O sea, en plan, no tengo la mente ahí, ¿no? En plan, focus en el Fortnite pasa lo mismo Te deletea a cualquier niño O sea, yo sé que hay gente que juega en mando Y yo no tengo nada en contra de la gente de mando Juega por diversión y para divertirse Pero hay gente que juega con mando solo para joder Vale, este... Vais a ver, ¿no? Está muy chulo, tío Sí, este juego es de Chile. Estáis viendo que es una película, tío O sea, es precioso, Alan, te lo prometo O sea, es precioso Lo recomiendo 100% a todos Un poco caro Pero bajará de precio, estoy seguro About The Saframe, está guapísimo. Ya llegó con Nicola aquí flipando. Lo jugó un poquito, eh, un poquito. ¡Guau! Wow, estaba flipando el juego este. Está muy chulo, la verdad. Eh, bravo. Vale, pegar. O sea, bueno, ya me entendéis, en plan. Pegar, eh, clic izquierdo. No hay como un dar sol objetivizar, ¿vale? Clip izquierdo, clic derecho, golpe cargado, ¿ok? Y ahora hay bichos pesados como este que con eh, clic derecho los desestabilizamos y con clic izquierdo le pegamos a todas. Pum, pum, pum, pum. Spameando. Y el juego está precioso, tío. Está precioso. Ah, es verdad, se me olvidó deciroslo que está un poco mal eh, los controles. El, el control para, para esquivar no me gusta. Súper bonito, tío. Todo el juego en sí, aunque por lo que veo ahora mismo debería de, subir, de subirle un poco más el brillo. Ah, ¿no? uh, perdón. Brillo, brillo, resolución, brillo, gamba, ¿no? Está, está toda, perdonadme. Entonces, porque está en una eh, cave, en una cueva. La verdad es que me ha, me ha sorprendido mucho el juego. El motor gráfico está increíble. Está súper polludo. Eh, las peleas son épicas, por lo que he visto. O sea, por lo poco que he jugado, lo veo épico, tío. No, lo veo súper, súper épico. Muy bonito y, y creo que este juego. Mañana empezaré a ver directo con él, la verdad. O sea, mañana empezaré a directo con él y, y ya después si sí, eso pues jugar algo competitivo. Lo haré como en el Resident Evil, ¿no? Un juego que realmente me llama mucho la atención y que hace, en este caso, que quiera jugarlo. Para mí es un buen juego. 60 segundos o 12 minutos. Ese chapa cómo la pasado, Gachón. Estamos de vuelta, ¿cómo estamos Gachonazo? ¿Cómo la pasado por ahí? Y estamos de vuelta. ¡Uop! Ahora vais a ver unos bichitos super super monos, pero de 12 minutos te lo dije, campeón Miguel, que perder búnker. Entonces ese no sé cuál es Ese tendría que ver cuál es Bueno Aquí podéis ver eh, El mimo Con el cual está hecho el juego Realmente Habéis visto que las hojas Con el viento han bajado para abajo O sea, en plan a todas Que has estado por ahí Dando una vuelta, ¿no, gacho? O veré cuál es el de 60 segundos o sea, Ahora mismo no caigo Me creía que era el de 12 minutos No sé cuál es El que es como una familia ¿De qué me suena a mí? Creo que se lo he visto al Canecreto, ¿eh? Creo que se lo he visto a Canecro Creo que se lo he visto a Canecro Creo, ¿eh? Creo Pero ahora mismo no caigo No, no, no, no podría decirme La las daría de entendido si te digo Sí, sé cuál juego es No, no, no lo sé Ah, esta, esto de aquí es muy bonito Es muy mono Lo que va, lo que va a suceder ahora es monoso Es monoso Era eh. Muy de moda ahora ¿Está, está chulo Lo veré luego, campeón A ver cómo, cómo jala el juego ese Pero hostia, con este juego son horas, ¿eh? Guapo el juego, ¿no? Acaba de salir, mi hermano Chapa. Está flipante, tío. Súper precioso. Eh, llevo un día. Kena, de Bridging of the Spirit. Eh, está guapísimo. Está muy, muy chulo. Eh, Os dais cuenta que está mimado. Porque cada cinemática está preciosa. Eh, esos son los espíritus del bosque. ¿Vale? Es ese. El de 60 segundos. Es el que ha dicho ahora Miguel, eh, Alan. Yo no sé cuál es. Ahora lo veré. El del búnker. A ver de qué va. Está súper guapo. Me alegra, ¿eh? Este juego me costó 15 euros de pre-order Pero eh, en este caso eh, en, Insta, eh, en Instant En Game iba a decir, perdón Está en Epic Game a 40 euros Está muy caro Qué bello gráfico Sí, Sarai Es lo que me... Ah, está súper mono, eh Lo mismo pienso Súper mono, tío Mirad lo, los niños, ¿no? O sea Haider. Haider. <risa> súper guapo La verdad es que se nota cuando un juego es un juego Ey, ¿y eso? Espera a tu momento, campeón Porque encima tengo puesto el de esto O sea, eh, espera Espérate, me cago la leche <coughs> Me cago la putísima Ah, uh, shit Y brigo again No te preocupes, campeón Ya me jodería Todo lo malo fuese eso Es sí O sea, y te lo prometo Sarai que ahora mismo Eh, bro Ahora mismo está como Super, super meta voy Quitándome trabajo como mod No te preocupes Chapar leña, ya me jodería Un momentito A ver Es que lo tengo que jugar así Seco Son como minijuegos, ¿no? Para la novia Lo dejaré aquí Para después echarle el ojo No sé En qué categoría estaría O sea, ahora mismo En plan En qué, en qué level estaría Pero Juegos así tanteables Para divertirse a la caña No me quites el trabajo Puto, lo siento Leñe Me caga la leche Bueno Aparte de re Remono, como ha hecho Sarai Chapas, me, me alegra que os guste el juego, lo prometo. Porque merece la pena, tío. O sea, me merece mucho la pena. Mirad esto. Así que aquí ya me, me enamoró el juego. Súper <risa> guapo. Súper <risa> guapo. Y el otro juego no lo había visto, Miguel, hazte este caso. O sea, no lo, no lo había visto. Puede que lo haya visto en Steam, pero no No lo había abierto papel trailer. <risa> la banda sonora, todo, tío. Todo. Right. toca la barriguita What happened here, little guy? Hmm. Está super cheto, tío <risa> O sea, me flipa que sea un juego tan cute, tío Te parece una película, literal, Alan Es lo, es lo que le dije a Sparrow eh, hoy cuando nos raíz de hojas, pro eh, Le dije, este juego, eh, o sea, el Kena es como una película, tío <risa> Tiene que sobrevivir con lo que coja, si encuentre Paranos allá. Qué chido, mío me flipa, me flipa, ¿eh? hasta que te rescaten. Un sur y ¿verdad? Está guay, le echar un ojo. Es más es free to play, ¿no? Por lo que he visto. Está súper cheto, tío. Eso, o sea, me toca gente que, yo que sé, está haciendo el gilipollas, ¿para qué mentirte? está haciendo el gilipollas es imposible y he perdido tolelo el y ahora mismo estoy en, en oro 4 que es un coñazo verdad para mí oro 4 es una mierda y la gente trolea la gente se ríe la gente te insulta la gente de todo y en el Valorant lo mismo he perdido van de otra vez y literal por lo mismo por jugar con gente retrasada que sé que siempre me lo el papá del valor se juega con más gente pero es que no me gusta jugar con gente literal no me gusta, no me gusta nada me siento raro Bro, los roots Vale Bro, ¿me va a dejar pegarla eso? Me gusta el modo, o sea, me gusta la pelea, tío. Me gusta las peleas así Guapa Bro, y el Roots ahora A ver si hacen algo ahora Vale, ahora sí, ¿no? ¿O no? Ah, ahora sí, ahora sí el tiro Dale, guay Eh, no Me estoy pegando aquí de es que flipa. Bro, que lo que hay Ah, vale, no entiendo, soy pollas coño Bah, soy bobo, gente Ya está <risa> No tiene otra explicación, soy bobo Vale Se me, se me escapa, ve ahora Y ahora hago esto Y me mata <risa> Me cago en la puta, tío Y con la de... Eh, con la de... ¿Esa puede? Que gacho No, pero papá, eh... Ya no... Ah, la de antes, vale, me cago en la leche. 30 segundos, hermano. pasa? acuéstate, qué gachones. Adiós, eh, qué titán estás hecho. 30 segundos, eh, y la dejo. Gachones, tío. Dices eso, eh. No sé de lo que, eh, que es, pero eh, también lo digo, qué gachones que soy. Ya sabes, increíble. Se nota que también ha empezado el, el, el, el bueno, el colegio, que has empezado el cole, coño. Quisiano, quisiano, quisiano ¿Por qué todo mal acá, eh? Quiere decirme quiziano? Eh, Vaya meme, eh. quisiano es un meme ya del canal, yo no digo nada. ¿Puedo curar estos espíritus? ¡Eh, el cabrón, tío! Este es el malvado. Nah, pero en verdad, eh, no está No, solo no grasa. Lo que pasa es que el tío comido un montón. Campeón, Miguel. Land, ¿Y cómo estamos, Elibos? Me cago en la leche. Dentro de dos horas se acaba el canal de la Sud. Eh. ¿El canal de la Sud? ¿Raro? Qué gacho, no pasa nada, campeón. Leña, ya me jodería, Elibos. Me cago en la leche. Voy a, a investigar y ya, eh, no está baneado. ¡Qué raro! The... ¡Aún! Ah, uh. Ponte en contacto con. Ponte en contacto con Twitch, campeón. Está bueno con Amazon, perdón. Guapo, tío. Porque es muy raro que te estén robando el Prime, La Una paranoia. Papapón, eh, lo de Kirchner. Si queréis puedo hacerlo. La, la corto y la hago, lo pongo. Sí, ¿por qué no? De Maquelele también voy a ponerlo. Hermano. Se te está pirando la cabeza, ¿eh? Yo no digo nada puedo ponerlo ¿Por qué no? O sea, esta noche lo pondría mañana Brote, primer boss, gente Vale, el escudo es eso Vale oh. Segunda fase, ¿no? Oh. Activa el escudo en el montado adecuado para desviarnos Vale Ha reventado el escudo, eh Vale, voy a esquivar a gente Wow, lol Me reventó, papi, eh Apu. Vale, vale, vale Voy pillando el move, eh Hay ataques redireccionados hay ataques que no están redireccionados ¡Ja, ja, ja, ja, ja! <risa> ese es el... que qué guapo el, el parring, tío ¿Suerte? No, lo siguiente el Primer boss Qué guapo, gente Guay Aquí usa los root y... Increíble es Qué buena pinta tiene eso, ¿no? Es un juego que acaba de salir ahora, campeón Y vos, el Kena de Britos Spirit Está súper cuidado, gente, súper cuidado. El juego este está precioso, tío. Súper precioso, lo prometo. Me parece. ¡Wow! Una barbarie. Se lo han marcado en el E3. Yo me había emocionado en todo, tío, con el juego. La banda sonora, todo. No sé, es bonito. Es bonito. Es algo del competitivo, ¿no? Estoy está los huevos ya del competitivo. A ver, ¿cuánto cuesta? Y quién sabe, a lo mejor me lo compro. Vale 40 euros, campeón, y wow, ahora mismo. Es mucha tela. Yo me pillé el pre-order. Por 15 euros está bien O sea, pero 40 euros Epic Games ha pasado, se ha pasado They mucho <ríe> Qué guapo, tío Mucha tela, 40 pavos, mucha tela Yo sé lo que le he dicho a Parujol, yo no me la habría pillado, obviamente You both look very yeah, menos mal que existen páginas. Eh. You know Yo espero que se organicen un más barato, campeón. Papá estaba eh, comiendo pipa y al final acabé viendo. Espera, <laughs> gacho, hey, este Miguel. ¿Qué estás haciendo aquí en el forest? En el forest, eh. Save the forest. El Santuario de la Mutual de Salgado. Está muy bonito el juego este. Dios, ¿cómo? ¡Qué gacho! <laughs> ¡Qué gacho de que soy! Que, que me, que me favore, tío. ¿Quieres llegar al santuario de la montaña? ¿Tienes que echarnos una mano antes? Por supuesto, coño, ya me jodería. Nuestro hermano Taro está atrapado en la profundidad, en la profundidad del bosque. Necesitamos eh, que le ayude. Por supuesto, coño, ya me jodería. ¿También? los duendes con micropenes, ¿seréis? Eh? Qué gancho eres, tío ah, eres de Trollbin Pero está guay, en verdad Anista Emmy, yo espero que salga, campeón Puedes buscarlo, a ver si está por curiosidad Yo me pillé el pre-order por la mierda De lo bien metro campeones O sea, lo bien choyómetro y digo Va, de una, gente, este juego tiene que ser la polla Por supuesto que ayudo yo a liberar a ¿En qué se ha convertido en este momento el chat, chavales? ¿Qué, qué estáis viendo? ¿Lo encontrado ocho? Hey, voy a pillarlo, ¿no? Entonces a ver... ¡Qué guapo, tío! Está muy mono, tío Está muy mono, tío Está muy puto mono el juego ¡Qué guapo! <ríe> ¡Qué guapo, tío! Se le la he palabra con N I, I can't pronounce that shit No la tienen esto, set. Yo la pillé, como he dicho, en... Ah, en el pre-order Hace una semana, en verdad o sabía que iba a salir esta semana el juego. ¡Ey! ¡Qué bonito el mapa, tío! Ya paramos en un poco caliente hasta, eh, con los... ¡Qué gachones, tío! ¡Qué gachones que soy! Este es Miguel y este Chapa, estáis revolucionados, niño, eh. Tenéis, vamos, la, la dopamina. ¿Qué gacho este, Chapa, lo que dice? Kena, Briggs, o Spirit. Ah, una inversión, tío Una inversión gráfica de este puto juego, lo prometo Va para disponible, por fin, hombre Ore tu huevo, vamos a ver dónde estamos Eh, aquí, bro, eso que te marca Ayuda, ah, vale, ataro ¿Kara? Ok, ok, bro, y esto es eh, Te dice el santuario de la máscara más adelante Ok, Vale, entonces nos piramos por aquí, gente Creo que he explorado todo O es ahí adelante, es ahí adelante, coño Paramos ¿qué pasa? Eh, eh Uy, eh, te lo resumo así nomás ¿Puedo darle ahí arriba? No, no Qué guapo, tío, el puto juego Ey, Venís conmigo Nah, no quieren venir, no, güey. Bro, tenemos que encontrar a los bichitos estos, a los rules, tío Me pegaré un... Me pegaré jugando a este juego, no sé En esta semana, en la vida, duro, eh ver, vale, este es el santuario de la máscara Si le de aquí hago zoom Vale, vamos a ver quién es el... El sujaro Como un guardián, ¿no? Eh, un espíritu pro, protector del bosque Por eso es su tumba, ¿no? Supongo Qué guapo, tío. O sea, fuera de coña, tío. Es precioso el puto juego, os lo prometo, es precioso, tío. Incluso el luna que el tiene aquí la palla. Eh. Oh, qué guapo. Ah. <risa> qué guay, tío. Qué chulo, tío. Our village is bound to the shrine's energy. But me callo siempre cuando son las intro, ¿vale? Está bueno. se in the tragedies of our past. Ch eso, ¿eh? You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya you. Se me ponen los pelos a pelo de punta, tío, hermano, eh. Lo prometo. Os lo juro, se pone los pelos de punta, tío, en juego. Pero bien hecho que está tío. Máscaras funerarias, Joder. Mi padre era un guía de Nuestras tradiciones son diferentes, pero él ayudó a muchos espíritus a pasar de esta vida a la siguiente. Así que sabes lo que le sucede a los espíritus incapaces de seguir adelante. White, toma la máscara de Taro. Oh, Taro me su espíritu y ayudará a cumplir tu promesa a los niños. Qué buda de. O sea, seguro que ha sido ya engullido, ¿no? Por la... Vale, ya me está diciendo que ha muerto, ¿sabes? Pero bueno Pero guapo Máscara de Taro Pero guay, ¿cómo me la equipo, bro? Vale, eh, pulsa eh, Izquierda para llevar eh, la máscara, hostia De espíritu Mira a través de la máscara para encontrar tu camino Abrir barreras eh, de espíritu y revelar objetos importantes en el entorno Guapo oh. ¿Qué vas a cenar? Eh, una tortilla de atún con algo más. <risa> Literal. Eh, creo que me has mandado un WhatsApp, ¿no? Algo así. Seguro, ¿no? ¿Ha sido tú? Bueno, después de todo lo que tengo aquí abierto. Janet, Heir eh, quiere enviarte un, un mensaje. Chúpame la java. Quiero un frito. Vaya, mm, pues me jodería. Seis de más que tu devoción es eh, tener una fábrica de guantún frito.